Hola, bienvenidos al mundo del vino. Vamos a proceder a la cata de un vino blanco, en este caso es Valdelana, Valdelana Viura, de la denominación de origen calificada Rioja. La Viura es una variedad autóctona de esta zona. Lleva el signo de identidad de las personas que nos preceden. Su color es un amarillo claro, con ribetes nítidos, muy limpio, perfectamente elaborado. El nariz es una explosión aromática, un abanico, un arco iris de aromas, florales, frutales, fruta tropical, mango, maracuyá, una delicia. Qué boca, persistente, amable, elegante, aterciopelada, un vino que marida perfectamente con los pescados Pescados grasos, pescados azules, arroces, verduras. ¿Aconsejamos consumirlo a la temperatura de 7, 8, 9 grados máximo? Un verdadero placer disfrutarlo.